Amigos, retornamos por aquí nuevamente. La manera de comunicar ha cambiado las grandes cadenas internacionales de comunicación. Mantienen su vigencia, pero cada vez más nacen nuevos nichos de comunicación. Importantes transformaciones han surgido con la llegada de las redes sociales. Hemos visto cómo se hace tendencia desde una cuenta de Twitter. Pero hemos visto cómo a través de importantes canales de YouTube se mantiene informado al mundo. Uno de estos fenómenos para nosotros es el caso del demócrata, precisamente Francisco Tavares, quien viene haciendo comunicación desde muchos años, pero se ha convertido en un pilar importante y un ente de opinión en República Dominicana y el mundo. Una importante obra puesto en circulación, que se ha agotado su primera edición y ya se está trabajando para una segunda edición. Esta noche yo voy a compartir con ustedes una manera diferente de comunicar, pero comunicar con altura, de la manera que lo hace el demócrata. Demócrata, bienvenido a este espacio de Te teledebate, hermano. Muchas gracias, Robert. De verdad, un honor para mí agradecerte la invitación a conversar en este importante medio informativo de la mano eh, de un colega al que respeto, admiro y, bueno, generacionalmente compartimos la responsabilidad de transformar el estilo de cómo comunicar, manteniendo la buena comunicación hoy, más viva que nunca. Un honor. Gracias, hermano. Para nosotros también. Demócrata, yo quisiera iniciar por lo más reciente, que me ha llamado porosamente la atención, luego de su éxito a través de lo que es tu canal de YouTube. No hemos sorprendido con la noticia recientemente de que ha sido hackeado este importante portal informativo. ¿Qué está pasando, Demócrata? Bueno, nosotros nos hemos sorprendido también, Robert, porque eh, YouTube es precisamente... Eh, una plataforma muy segura eh, de esos medios de comunicación de estas plataformas eh, que, donde se dan garantías de seguridad eh, de cuestionar de hablar, de plantear eh, que no hay censura con los temas eh, pero evidentemente eh, nosotros eh, resultamos ahora ser objetos de manos oscuras por encargo de terceros desconocidos por ahora que eh, han invertido, se dispusieron a eliminar la plataforma del Demócrata. Inicios, mediados del de pasado mes de abril, recibimos más de 150 ataques sí. a nuestra plataforma. Nos hackearon la contraseña con la verificación en dos pasos, la autenticación con niveles de seguridad. No lograron cambiarla y hacerse de la plataforma. Nosotros tomamos medidas, arreciamos sí. y recurrieron a otros mecanismos con asistencia indudablemente de hackers internacionales. Y al día de hoy, la plataforma del Demócrata, si usted la digita es como si nunca hubiese asistido. Wow. Miles de horas de videos, más de 25 millones de views, más de 130 millones de impresiones de personas que a lo largo de estos últimos años entraron y consumieron nuestro contenido, programas, producciones que nos han costado años eh, de sacrificios familiares, fuera de lo económico, de investigación, de primicias, de documentos que se han perdido hasta ahora. Y estamos ahora en la lucha de ver cómo de la mano de Google, de YouTube, logramos recuperar esta plataforma. Y bueno, mientras tanto pidiéndole a toda la audiencia, a todos nuestros seguidores que vayan a nuestro canal alterno, más allá de la curva. Si usted no ha consumido al demócrata, hágalo. Y todos los que nos han seguido a lo largo de estos meses, años, les pido que nos apoyen porque han buscado callarnos y silenciarnos, pero no van a poder. Estamos más firmes que nunca. Demócrata, llama poderosamente la atención lo que tú has dicho, hackers, eh, grupos de ciberataques y demás que se pudieran ver, pero sé tu nivel de información, sé el nivel de entrega que tú tienes en todo lo que desarrollas. ¿Algún sector político, social atribuye este tipo de práctica de ciberataques? Eh, bueno, Robert, eh, pensar en que nosotros eh, incluso fuimos sometidos por la Cámara de Cuentas eh, pasada, cuando dimos a conocer todos eh, los esquemas de corrupción, de maquillaje, de auditoría, nos intimaron, nos sometieron a la justicia, nos amenazaron, nosotros no cedimos, días después se dio precisamente el histórico allanamiento de la Cámara de Cuentas que confirmaba nuestra denuncia. Hemos dado a conocer listados de apresamientos, de allanamientos, en primicia lo de Jean Alain, los plátanos que dejó en la caja fuerte. Lo que Jenny Berenice confirmó, nosotros lo dijimos eh, y lo documentamos en El Demócrata. Cientos de casos de que habían comprometido la fibra óptica, de que había un búnker eh, en Procuraduría, eh, guiado y asesorado por el FBI, por la NSA, por el Departamento de Estado, eh, y a la medida en que hemos ido contando esta historia hemos tocado casos muy sensibles del PLD, de Danilo, de Lionel sí. y nunca nos habían atacado entonces quien gobierna ahora es el PRM, el presidente Luis Abinader y nosotros la, le ha tocado el turno a criticar, a cuestionar a denunciar casos y esquemas de corrupción de este gobierno quien tiene más acceso por lógica elemental a aparatos, a técnicas, a presupuestos, a relaciones de poder para lograr tumbar un canal, una plataforma que está respaldado por una, un gobierno corporativo eh, privado de, de influencia planetaria como Google, eh, eh, debería ser quien maneje el Estado. Entonces nosotros nos preguntamos ¿será esta acción perpetrada desde el gobierno del cambio del presidente Luis Abinader? No lo estoy afirmando pero lo que digo es que los temas más sensibles cuando esto nos pasa, no solo de Danilo, Jean Alain ya está preso, La Pastora está presa, sí, eh, eh, Adán Cáceres sí. está preso, entonces, ¿a quién estamos cuestionando? A la policía, al gobierno, a los altos precios, la inseguridad, a Lisandro Macarulla, a Chubásquez, entonces, sí, a quien estamos atacando ahora no es a Danilo ni a Lionel, a quien estamos denunciando porque lo está haciendo mal, es a un sector del gobierno, y nos intentan hackear y luego nos tumban, nos reportan el canal. Entonces, eh, quien tiene que dar una explicación y decir, no hemos sido nosotros, es el gobierno. Y quien tiene que dar garantía de nuestra seguridad, de nuestra integridad personal, de nuestra familia. Y bueno, mostrar que de verdad es tolerante. Porque el PLD, con todo y lo que robó, y el desastre que significó para este país, eh, con Lionel y Danilo... No se vieron este tipo de, de casos, Robert. Eh, demócrata, ¿alguna respuesta de las autoridades específicamente en este caso? Hablamos frecuentemente y así se ha dado a conocer un Ministerio Público Independiente, la magistrada doña Miriam Germán y demás, Jenny Berenice. ¿Alguna respuesta de las autoridades de justicia en este sentido han tenido algún acercamiento o solidaridad contigo ante este hecho? No, increíblemente, para nada. Nosotros hemos estado recibiendo el respaldo de importantes medios, eh, y te agradezco encarecidamente de, eh, nos llamaste, te solidarizaste esta invitación, sí, claro. eh, agradecerle a todos los colegas, pero de la Procuraduría nadie, ni del eh, DNI, ni del j 2 eh, ni de la policía, ni de la fiscalía, ni del gobierno, absolutamente nada. Bueno, Sergio Carlos, eh, como colega, amigo, se ha puesto al tanto, está ayudándonos, colaborándonos, eh, Somos Pueblo, Ricardo Ripor, El Piro, nos hicieron una entrevista, sí. José Peguero con su importante plataforma también de las exclusivas también, eh, nos a, acaba de entrevistar, Rafael Guerrero en Corrupción al Desnudo, salimos de los estudios de Aneudi Santos sí. en Impolíticamente Correcto, eh, en la mega de Estados Unidos, el vacilón de la mañana, eh, Yanna Tavares, nuestra firma, Soraima McPueyo, en sus programas también, Jochi Santos, el maestro con quien tengo un segmento, eh, Wilson Suete, en Santiago, se me queda, yo puedo pasarme toda la noche, todos los medios sí. digitales, eh, y muchos colegas, cientos eh, de empresarios, de seguidores, suscriptores, eh, indignados con todo esto, pero hasta ahora de parte del gobierno central de las autoridades no hemos recibido el más mínimo eh, no solo apoyo sino ni siquiera contacto eh, eh, eh, vuelvo y te reitero en el caso del ministerio público que tú sabes que es una figura que, eh, totalmente independiente eh, en la condición de doña Miriam Germán ¿Tú, en tu condición de conocedor del derecho, tus abogados, tus asesores, no han instrumentado algún proceso, no han presentado algún tipo de denuncia formal ante las autoridades, los departamentos de temas de delitos de alta tecnología y demás? Porque me parece que hay una procuraduría especializada de delitos de alta tecnología. Sí, así es. Eh, nosotros eh, iniciamos el proceso porque entendemos estratégicamente, y nuestro equipo así lo ha determinado, que eh, quien nos puede dar garantías Reales en este tipo de casos, por el rol que jugamos, por las denuncias tan delicadas y los intereses de tantos sectores, no podemos decir que es el sí. gobierno, porque puede ser precisamente de la oposición, puede venir de cualquier sí. parte afectada del sí. trabajo periodístico eh, que hacemos. Eh, la recomendación ha sido que esperemos el informe de Google, ah, de YouTube, eh, para que entonces eh, algún proceso. Pod podamos entonces establecer si hay un rastro, una trazabilidad que nos lleva a hackers internacionales con una contratación local, porque ya hemos descartado que se trate eh, de algo meramente local. El interés está aquí porque ningún sí. norteamericano, ni canadiense, ni francés, ni español, se va a ver afectado por los temas que nosotros denunciamos que son temas locales. Eh, estamos a la espera de este expertise, vamos avanzado. Y estamos esperanzados que podamos recuperar esta plataforma que tiene tantas horas, tantos sacrificios de todo un equipo y de un servidor de por medio. Eh, Francisco, uno se queda a veces pensando tantas cosas, porque como bien tú has dicho, la tecnología tiene esa ventaja que deja rastro por donde quiera que pasa. Donde quiera que se enciende un servidor, deja un rastro de cómo se llevó a cabo esta acción. entonces. Pero de manera indirecta, tú con tus investigaciones, ¿no, no, no has podido atar algunos cabos que te lleven por lo menos a una cierta cercanía o fuente con alguno de esos comentarios que tú estuviste realizando en los últimos tiempos? Es muy rápido y nosotros nos caracterizamos, Robert, por tratar de no fallar. Somos humanos, siempre decimos en el demócrata, un servidor, no somos los más informados, hay muchos más mejores informados. No somos los mejores, ni los correctos, ni los... Pioneros en nada. Nosotros, sí. Yo soy el hijo de Don Pancho y Doña Fela. Y con esa humildad trato siempre de no fallar. Trato de no retractarme. Porque eh, en la comunicación, eh, cuando usted se retracta, le causa un daño casi sí. irreparable a una persona, a un político, a una figura que tiene padres, hijos, familia. Entonces nosotros no tenemos todavía las pruebas tenemos ideas e informaciones, porque las fuentes nuestras no solo son muy buenas para hacer el trabajo periodístico, también para protegernos. Y cuando yo digo que no estamos solos, es porque contamos con la diáspora, con millones de dominicanos, de seguidores, de suscriptores que nos apoyan, pero también eh, con sectores importantes eh, que se nos han acercado y que forman parte de esta gran apuesta de adecentar a la República Dominicana. Cuando tengamos la seguridad y la certeza y la confirmación, Robert, ten por seguro que el país se va a enterar. Y no solo se va a enterar de quién o quiénes son y de qué sector, sino que vamos a hacer todo lo necesario para que hayan consecuencias al más alto nivel. Excelente. Señores, vamos como tú has dicho, vamos a dejarlo hasta ahí hasta poder tener y poder nosotros ser parte de esa primicia que tú le darás al país. Quiero aprovechar unos minutos que nos quedan, demócrata, porque yo creo, si hacemos un poquito de retrospectiva, esta pieza que precisamente cita lo que ocurrió en la Plaza de la Bandera, el derrumbe de lo que es el pacto secreto de la corrupción, demócrata. Mírenlo aquí. Ya lo tenemos ahí en pantalla. El equipo de producción muy activo. El demócrata está frío en esta planta. ¿eh? <risa> Hermano, gracias, brevemente, Robert. ahí ¿qué es esta pieza? ¿Y dónde la pueden adquirir las personas que estén interesadas en ella? Porque yo creo que esto es necesario que cada dominicano lo conozca, por favor. Así es, Robert. Es una obra que pusimos a circular en el mes de febrero. Una investigación forense. Un diagnóstico del pacto entre las familias corruptas de República Dominicana los políticos corruptos y la élite de poder que se ha confabulado desde el golpe de estado al presidente Bosch en el 63, la caída de Rafael Leonidas Trujillo, eh, la guerra de abril y la llegada de Guzmán, Jorge Blanco, los 12 años de Balaguer, Leonel, Danilo, Hipólito, hasta llegar... Al gobierno del presidente Luis Abinader, incluyendo los Pandora Papers, eh, revelaciones, datos secretos, documentos inéditos para eh, explicar cómo hemos llegado al estado de sitio de tener a nuestra nación en gran medida secuestrada. No todos los políticos son corruptos, no todos los empresarios son corruptos, pero hay una gran parte de ellos que con nombre y apellido nosotros citamos en esta obra. Está disponible en Amazon. Librería Cuesta, La Trinitaria, El Economato de la UAS. Deben quedar algunos ejemplares en alguno de estos sitios. Eh, gracias a Dios, la obra ha sido un éxito de los más vendidos sí. y estamos ahora imprimiendo la segunda edición. Te hemos traído este sí. ejemplar como un reconocimiento a nuestra amistad y para que sea estudiado por ti, Robert. Así lo voy a hacer, hermano querido. Entiendo que como tú lo has dicho, tenemos que conocer nuestra historia, saber los orígenes y como bien tú has dicho, el derrumbe de este importante pacto y ese... Punto de referencia que tú pones la plaza de la bandera como el más reciente. Pero es necesario que nosotros podamos conocer la realidad de los políticos en República Dominicana. Francisco Tavares, el demócrata, agradecido plenamente, hermano, de compartir contigo por aquí en esta noche. ¿eh? Muchas gracias. Se recuerden, por favor, apoyarnos a toda la gente de la diáspora, Estados Unidos, Europa, de donde quiera que usted nos ve. Haga posible que nos levantemos más allá de la curva. Eh, suscríbase en YouTube y búsquenos en Instagram y Twitter como arroba eldemocrataRD. Gracias de verdad, de corazón, por el apoyo.